Continuando con el módulo de rectificador PWM activo, hablemos del rectificador trifásico por control de tensión, PSR, o por control de corriente, CSR. Entonces la configuración del puente BSR es el de un inversor trifásico, al igual que el tema pasado, componen dos componentes almacenadores de energía, un condensador en el lado de continua, y en este caso, tres inductores del lado de alterna. El principio de control es similar al monofásico. A diferencia, lo vamos a realizar a través de los vectores espaciales. Que hemos visto que es una solución óptima para analizar los inversores trifásicos. Eso lo estudiamos en el módulo de inversión. Entonces, trabajemos un poquito con la forma de onda. Vemos que la ecuación que describe el comportamiento de este puente es similar. La tensión del sistema, la tensión del puente rectificador y el flujo de corriente en el sistema es controlado mediante la utilización de la conectividad del puente que me permite controlar la tensión del rectificador entre los estados posibles dado las 8 conectividades que tiene el puente trifásico. Entonces vamos a tener desde el punto de vista de vectores espaciales que la tensión en el sistema es igual a la tensión del rectificador más la inductancia por la derivada de la corriente en la fuente. Si podemos controlar la derivada de la corriente de la fuente, podemos controlar la corriente en la fuente. De esta manera, al igual que lo hicimos para el monofásico, se puede generar la forma de onda de corriente que el esquema de control requiera o el usuario quiera generar, a fin de poder afectar o el contenido armónico producido por el puente, contenido armónico que pueda estar presente en el sistema, en ese caso estaremos utilizando el rectificador activo como un filtro activo. En función de la conectividad del puente. Esa conectividad ya la hemos discutido en el capítulo de inversores. El vector Q1, Q2, Q3 representa el estado de los interruptores del puente trifásico y es de dimensión 3 a 1. Donde el vector en el elemento 1 corresponde al interruptor de la parte superior del puente encendido y el estado 0 corresponde al interruptor de la parte inferior encendido. El vector espacial de tensiones del rectificador presenta 8 estados posibles, dado que tenemos 3 ramas y 2 estados posibles por rama, es decir, 2 a la 3. De esos 8 estados posibles, 7 son linealmente independientes. Y eso lo podemos ver en la tabla a continuación, que dada la conectividad... Para cada una de las ramas, tenemos los 8 posibles vectores espaciales que esto genera. De esa forma, podemos controlar la derivada de la corriente de la fuente. Es decir, si controlo la derivada, puedo controlar cómo es el proceso de crecimiento o decrecimiento de la corriente IF. En esta gráfica podemos ver la respuesta o los 7 estados posibles... Dado la conectividad del puente, donde vemos cada uno de los vectores que coinciden con los ejes directores del sistema trifásico o con los ejes directores del sistema trifásico negado. Es decir, A A, B B, C C. A partir del mismo esquema de control del puente monofásico, pero esta vez utilizando vectores espaciales, tenemos el esquema de control del rectificador trifásico BSR, donde dado el error de tensión en corriente continua, pasado por un proporcional integral, tenemos la corriente de referencia. Esa corriente de referencia se le da una fase relativa a la tensión, a fin de poder controlar el factor de potencia. Si le damos la misma fase de la tensión, vamos a tener factor de potencia unitario. A partir de ahí, se genera la corriente de referencia. Comparándola con la corriente del sistema, tenemos el error de corriente. A partir de ese error de corriente, utilizando modulación delta, podemos generar el estado de conectividad para cada una de las ramas que conforman el puente inversor. Utilizando la teoría de vectores espaciales para modificar la estrategia de control del puente activo o por control de ancho de pulso, es posible realizar las siguientes etapas. Utilizar el puente rectificador activo como para controlar el factor de potencia de la barra donde está conectada. Recordemos que la regulación europea establece que para rectificador de más de un KVA, tenemos que utilizar factor de potencia unitario. Para que tengamos una idea del orden que estamos manejando, el regulador normal de una fuente de computadora, o para una computadora PC de escritorio, es de 600 volt -amperes. Es decir, que estamos hablando de para rectificadores que corresponderían a la energía de dos reguladores de computadora, necesitamos controlar el factor de potencia. Nos permite, por otro lado, regular la tensión en la barra de corriente continua, puede ser bidireccional, yo puedo impulsar energía hacia el condensador o extraerla. Y finalmente nos permite compensar los armónicos introducidos por otros puentes convertidores conectados a la misma barra de corriente alterna y controlar el flujo de potencia activa y reactiva instantánea desde el sistema de potencia. El esquema de control de corriente, fíjense que es el mismo de tensión, pero se invierte en la posición de los elementos almacenadores de energía. En este caso, el inductor va a ir a la barra de corriente continua, mientras que el condensador va a ir al sistema alterno. Eso nos va a permitir controlar el puente desde el punto de vista de corriente, ya que en la barra de continua lo que se va a establecer es que la corriente, en DC, es constante. A partir de eso, yo puedo controlar la corriente de la fuente en función de la corriente del rectificador. Y la corriente del rectificador es más que va a depender de la conectividad del puente. Es decir, vamos a tener que va a ser la corriente, corriente continua, multiplicado por la conectividad del puente, que nos va a rotar y nos va a establecer el vector espacial en las siete posibles soluciones que puede tener para un puente trifásico. Entonces, de esta manera, hemos culminado el capítulo rectificador trifásico. Vemos que siempre un rectificador trifásico activo, o PWM, presenta dos componentes almacenadores de energía, un condensador y un inductor. En el caso de control por tensión, el condensador está en la barra continua y el inductor en el sistema alterno. En el caso de controlado por corriente, el inductor está en la barra continua mientras que los condensadores están en sistema alterno a través de la conectividad del puente yo puedo controlar o la tensión del rectificador en caso de un rectificador controlado por tensión o la corriente en el rectificador eso me va a permitir modificar la corriente consumida o entregada al sistema de potencia jugando con la fase de esta corriente puedo controlar el factor de potencia. Controlando el contenido armónico de esa corriente, puedo reducir el impacto armónico del puente o suplir los armónicos de otras distorsiones producidas por otros puentes rectificadores o puentes electrónicos conectados al sistema. Y si esa generación de ese contenido armónico es en sentido contrario al de los otros puentes, podemos anularla. En esta condición, estamos trabajando en un filtro activo. Los invito a continuar con el siguiente tema, donde vamos a hablar de los rectificadores activos o PWM unidireccionales. Gracias por su atención.